¿Y de qué entidad, de qué centro vienen? De APROSU. De APROSU. Bueno, Carmita, ¿eh, ¿de qué es la exposición? ¿De qué trata? De las personas con discapacidad intelectual. Ajá, y hablan algo de los derechos, ¿verdad? Sí, de los derechos de, de las personas, de las mujeres, de la vida. Uh -huh. ¿Y qué derechos? ¿Qué es lo que un del poquito.? Trabajo, ah. Del trabajo también habla. Ah, de, la economía. de la economía, que todo el mundo tenemos esos mismos derechos a trabajar, a vivir. Ajá. Todas las personas tenemos los mismos, los mismos derechos, derechos. ¿verdad? Sí. sea discapacitada o no sea discapacitada. Ese es un mensaje importante que nos da Carmita, ¿verdad?, para todos nosotros. Todos somos iguales. Todos, todos tenemos la misma igualdad.